buenos saludos en esta hora les quiero mostrar cómo hacer para que no instalen programas en nuestro ordenador o nos desinstalen los que nosotros tenemos ya en el ordenador en el caso de Windows 8 iniciamos por acá panel de control desinstalar un programa y aquí están los programas que tenemos instalados en el caso de Windows 7 Windows 10 damos clic derecho acá en inicio panel de control y aquí eh, buscamos desinstalar un programa en algunos casos aparece así pero si le dan clic aquí lo ponen así y le saldrá la opción aquí para buscar eh, desinstalar un programa entonces cómo hacemos para que nadie nos desinstale o nos instale otro programa en nuestro pc nos vamos a clic aquí en inicio ejecutar y escribimos eh, gpd .msc y enter y aquí en esta opción nos vamos aquí a plantillas, panel de control y le damos clic aquí donde dice prohibir el acceso a configuración de PC y panel de control damos doble clic y activamos esta opción y cerramos buscamos acceder a panel de control y nos va a decir que no nos metemos por acá, panel de control tampoco, no nos deja por ningún lado acceder allá al panel de control para instalar o desinstalar un programa. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que lo disfruten. Hayan...